El dictamen de escolarización es un documento que se utiliza como requisito extra para que aquellos alumnos con necesidades educativas generalmente derivadas de discapacidad accedan a una plaza escolar. Hay que tener en cuenta que este documento sufre modificaciones en función de la comunidad autónoma que la aplique. Es un documento que se utiliza para autorizar recursos educativos y procesos de escolarización. Consiste en tres hojas. Muy importante este punto, porque es muy habitual que solo se haga entrega a las familias de la última que consta del punto 4, donde se solicita la conformidad o disconformidad de las familias con el contenido del documento, eh, de las otras dos hojas, del, del documento completo del dictamen Por eso es muy importante que las familias, antes de firmar ese consentimiento eh, o esa conformidad o disconformidad con el documento, solicite una copia íntegra que consta de esas tres hojas en el documento íntegro lo que vamos a encontrar es eh, un resumen de la evaluación psicopedagógica y unas conclusiones del equipo eh, psicopedagógico o bien de inspección educativa. En términos generales, este documento se hace para acceder a una plaza escolar por primera vez o bien en aquellos casos en los que se solicita un cambio de centro escolar, siempre a instancia de las familias. Para la realización de este documento, no se solicita autorización a las familias porque se entiende que la autorización va implícita en la autorización de la evaluación psicopedagógica que se ha hecho con carácter previo. Una vez elaborado el dictamen, se notificará a las familias y se les facilitará una copia como parte del procedimiento administrativo. Los padres no tienen obligación de firmar este documento y en el caso de no estar de acuerdo con el contenido del mismo, se puede presentar alegaciones en el plazo que se establece en el propio documento y que empezará a contar en el momento de la notificación.